Muy bien, y nos ha llegado una Yamaha APX6. Llegó el momento de hacerlo un cover. Así que vamos a ver qué nos ha traído Santa como regalo de Navidad. ¿Preparados? ¿Preparados? lo sabemos dentro de un momento muy importante siempre leer el manual de cualquier equipo o componente y es sí. ha llegado el momento esperado Que estuviera desnudando el amor de tu vida muy bien y aquí ya no tenemos más nada por acá nos ha traído una llave tipo Alex lo llamamos acá en nuestro país esta es para Trabajar lo que es el máster, la calibración. Entonces, aquí la tenemos a ella. Vamos a ver qué tenemos por acá. Vamos a romper plástico por acá. Muy bien protegida. Mira eso, mira eso. Por acá andamos con ella. mira eso entonces acomodamos por acá y vamos a seguir mirando Cuidadito, con cuidadito. que tenemos acá? Mira qué belleza. Oh, señor. Con cuidadito ya nos lavamos las manos. Acómodateme por ahí. Ven. Vamos a ver. Vamos a seguir gozándonos este grandioso. Mira eso, mira eso. todo el cariño, cuidado y amor del mundo. Acabas de desnudar el amor de tu vida. Momento de contemplarlo. Muy importante antes de seguir tocando. Solo un músico me entenderá. Miren eso, miren eso. Entonces vamos a seguir. Dios mío, pero qué belleza. damos toda una panorámica totalmente nueva vamos a hacer una observación simple por fuera sin antes conectar ni tocar nada por acá tenemos el sistema de amplitud Las baterías. Soporte superior para la correa. Y soporte inferior para la correa que igualmente por acá tiene el jack para la interconexión a un dispositivo de amplificación. Toda una grasa. Miren qué belleza. Oh señor, ya me muero por escuchar la sonar. Entonces, antes de seguir tocando, vamos a mirar levemente el manual. ¿Cuáles intuitivos nos han traído acá? Y a tomar en cuenta las observaciones importantes que todo fabricante siempre hace sobre sus productos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Este es el manual del dueño. Hay varias documentaciones, vamos a irla explorando. En una observación rápida acá se observa que vienen varios idiomas. Dentro de ellos el mismo español, chino, inglés y hasta italiano, según veo por acá. Este es el manual que vamos a leer en un momentito, el que más importa. Por acá tenemos, según dice acá, contacto para servicio técnico. Muy importante conservar todo. Ya esto es publicidad. En, cuan, en cuáles lugares, dependiendo de los países, se pueden encontrar las diferentes tiendas oficiales de la Yamaha. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Este es otro manual. Específicamente de la guitarra. Aquí nos comienza a hablar sobre la instalación de la batería. La explicación de todo lo que es el sistema de amplificación muy importante esta como es muy moderna ya trae integrada lo que es un afinador así que no tenemos que comprarnos uno está chulo, chulo, chulo entonces nos vamos a centrar en leer lo que es el manual de usuario si, ¿Sí? esto nos queda un documento más acá que quizás también pueda que sea algo de publicidad si sí, las diferentes versiones o modelos de la Yamaha para el tema de las guitarras así que comenzamos a guardar por acá y nos vamos a centrar en el manual de usuario procuramos que no se nos pierda ninguno de esos documentos y nos vamos con lo que es el manual de usuario. Ustedes igual que yo ya están locos por escuchar la sonadera. Pero el cuidado siempre es importante para el buen disfrute de todas las prestaciones que nos dan los instrumentos o equipos. Aquí nos vamos a la parte del español. Buscando acá, podría ser en español o podría ser en inglés. Como estamos haciendo este video para una comunidad latina, pues nos vamos a centrar en el español y aquí ya lo hemos encontrado. Dice Muchas gracias por la adquisición A fin de sacar el máximo partido posible Este instrumento Y utilizarla de la forma segura Le aconsejamos Que lea detenidamente ese manual Antes de utilizar el instrumento Justamente lo que estamos haciendo Para evitar lesiones o accidentes Cuando utilice una correa Asegúrese de que este esté fija Adecuadamente a la guitarra No maltrate el instrumento No lo balancee ni lo manipule sin delicadeza no maltrate el instrumento dice existe la posibilidad de que desprenda la correa de la guitarra pudiendo ocasionar accidentes imprevistos como la caída del instrumento etcétera lesiones no ponga la cara cerca del instrumento cuando cambie o afine las cuerdas se puede romper una y puede herirnos el rostro y más delicado herirnos un ojo después de hablar, haber cambiado las cuerdas cuerde, corte el toso sobrante de cada extremo limpie el instrumento con un paño suave y seco cuando limpie el clavijero tenga cuidado para que no hacerse daño en los extremos puntiagudos nos interesa sobremanera el tema del reemplazo de la pila aquí nos habla de los ajustes de la tensión para la, el proceso de afinación la calibración del mástil cambios de la cuerda la trajo nueva, eso no lo vamos a hacer hoy Por acá nos dice que antes de conectar la guitarra nos aseguremos de que todos los volúmenes estén en cero. Igualmente antes de encenderla. Y muchas informaciones importantes que yo me voy a tomar el tiempo de leerla detenidamente. No lo voy a hacer durante el video para que no se haga tan extenso. ha o sea, llegado el momento de montarle las pilas Ya hemos leído en el manual el proceso de, del montaje y cambiado de las baterías. Así que ahora lo resumimos en una demostración. A ver por acá. Si se observa bien, aquí tenemos una flecha que nos dice que esta parte debemos girarla hacia adelante. Y ya podemos ver cómo el soporte ha cedido. Utiliza baterías AA. vamos a montarle sus dos baterías entonces y volveremos entonces a depositar la cubierta acabamos de agregarla y vamos a ver el tema del túnel si aquí enciende se puede apreciar que ha encendido quiere decir que hay amplificación notamos que el volumen está a su mínima expresión hasta el momento no la vamos a conectar a ningún amplificador ya que necesitaremos afinarla como se nota está totalmente desafinada normal en cualquier instrumento cuando viene nuevo para el cuidado del mastil vamos a comenzar con nuestro proceso de afinación muy bien entonces nos preparamos para darle nuestra primera afinación a nuestra llamada miren qué belleza la afinación la vamos a hacer un poco paulatina es decir vamos a ir tensando la cuerda poco a poco no a todo ¿vale? mm. vamos a tocar acá para que encienda el afinador primera cuerda mi va sol vamos por sol y la dejaremos en la para ir como dijimos afinando paulatinamente nos fuimos con la esta estaba casi afinada o sea, nos fuimos a la, a la segunda cuerda sol ya estaba en una afinación en la así que a, a un tono y estamos en sí, no afinada totalmente, la vamos a dejar hasta ahí. Seguimos con Sol. Aquí sí está muy lejos. Ya se escucha lo lindo que suena, ¿verdad? Dijimos que le íbamos a dejar una nota antes, así que nos quedamos muy Fa nos fuimos entonces a la cuarta cuerda, la cual afinamos en la nota re y ya estábamos en dos, así que esta prácticamente la podemos dar ahí mismo. Quinta cuerda, para la estamos en dos. No, perdón, para, bueno, se estaba cerca. Cerca nuestra no tenía todo en escala abajo. Como corre, mi fa, sol, la, muchas. Notas de por medio. Recuerda, no volvemos. Llegamos a posición de mi, a nota de mi también, igual que la primera. Estaba tan desafinada que ni siquiera la nota en el afinador. y nos detenemos justamente hacemos un pequeño repaso mi que debería estar a una nota antes y aquí deberíamos estar en bueno normal bajó un poco más porque como hemos ido tensando todas las cuerdas el mástil va tomando una forma distinta ya podemos afinar estamos en La subiendo sostenido Suena hermoso, se nota, ¿verdad? si no se puede tocar. Seguimos afinando entonces. Estamos en Re. Vamos a completar aquí ya. Re sostenido. Estamos entonces, nos fuimos para segunda cuerda. Si sí. estamos en re. see. Sostenido Camino para Sol en un dedo sin embargo podemos terminar la afinación cuarta cuerda nota de re estamos en re ya así que eso solo le hace falta un poquito listo con re cuarta cuerda es La Sol, perdón, Sol, Re Do, Re, Mi, Fa, Sol, La Do, Re, Mi, Fa, Sol, La Hemos completado la afinación, así que ahora vamos a darle un poquito de amplificación a ver cómo suena. Utilizaremos un todo en uno esto es para abajo pero igual nos daría para hacer una pequeña prueba aquí tenemos un fender rumber el 100 primero que todo vamos a encender y asegurarnos que todo esté en cero como nos indica. acá no vamos a utilizar correa hemos encendido y da, hemos dado un poco de volumen ahora viendo donde no tenemos volumen es acá todavía encender el, el afinador es opcional y aquí vamos a dar un poquito de volumen. Vamos a alejarnos un poquito del amplificador y a dar ya en sí un poco de volumen. Sí, pero perfectamente se cuida. falta ese afinador mejor dicho pedal para dar el sonido que quiera pero suena majestuoso así que acabamos de hacer un review de esta señorita x 6 que nos ha llegado nueva de caja tal como ha, hemos esperado mejor dicho superando las expectativas es toda una máquina paulatina, es decir, vamos a ir tensando la cuerda poco a poco, no a todo. Dar. Vamos a, a tocar acá para que en encienda el afinador. Primera cuerda mi.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 fuimos a, a la segunda cuerda Sol ya estaba en una afinación en La así que a, a un tono Si así sí, no afinada totalmente la vamos a dejar hasta ahí. Seguimos con sol. Aquí sí estamos lejos. Ya se escucha lo lindo que suena, ¿verdad? ya vamos por fa dijimos que le íbamos a dejar una nota antes así que nos quedamos en fa nos fuimos entonces a la cuarta cuerda la cual afinamos en la nota re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 sola muchas notas de por medio vamos por fa sostenido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 Que tenemos justamente hacemos un pequeño repaso mi que debería estar a una nota antes teniendo todas las cuerdas el martillo va tomando una forma distinta ya podemos afinar damos enlace sostenido ya vamos en re vamos a ver aquí están aquí estamos en la Va, Sol, ah, no, no vamos a ir equilibrando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 Sostenido Camino para Sol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 Sol re mm. Do re mi fa sol la Do re mi fa sol la mm. Gracias. completado la afinación así que ahora vamos a darle un poquito de amplificación a ver cómo suena. Utilizaremos un amplificador todo en uno. Esto es para abajo pero igual nos daría para hacer una pequeña prueba. Aquí tenemos un Fender Rumber 100. Primero que todo vamos a encender y asegurarnos que todo esté en cero como nos indican.